Este audio es creado para que en forma gratuita sea compartido con la mayor cantidad de personas en este planeta. En este momento la Tierra está haciendo un profundo proceso de sanación para poder elevar su vibración junto a todos los seres que la habitamos. Es por eso que muchas técnicas que se pueden utilizar, muy simples y en forma personal, están saliendo a la luz. Este audio lo hago en agradecimiento a todo lo que recibo y a todo lo que puedo compartir con los seres que amo y con la vida que tengo y en honor a ella. Ya que pretendo una vida cada vez más sana para todos, quiero comentar un sistema maravilloso de sanación personal llamado Opono Opono. Este sistema fue extraído de los pueblos antiguos de Hawái y reinsertado por el Dr. Len para todos nosotros. Este método te da la llave para que tú mismo en comunicación con la divinidad puedas sanar emocionalmente y físicamente de una manera más fácil y con gracia y resolver todos los desafíos que estén restando de energía en el bienestar a tu vida. En primer lugar para entender el Ho oponopono, tenemos que reconocer que todo lo que vivimos y vemos fuera de nosotros es solo un reflejo de lo que emitimos desde adentro. Nuestro interior ha sido compuesto con creencias y recuerdos dolorosos almacenados en el subconsciente que se activan todo el tiempo cuando estamos creando nuestra vida. Estas creencias están fuera de control de nuestra mente, ya que hemos sido grabados en nuestras vivencias, pero una vez que las puedas identificar, estás en postura de sanarlas. El Ho oponopono te invita a que con cuatro palabras muy simples te comuniques con tu parte divina, que es la que tiene la posibilidad de limpiar y purificar el origen de tus problemas, ya que estos son solo memorias en tu subconsciente. En este proceso, uno puede liberar a los que están afuera de culpas, de sufrimientos y de comportamientos, ya que de una manera humilde te das cuenta que ellos solo te reflejan lo que vos tenés guardado estas frases que se repiten que son muy simples no tienen un orden en verdad y la clave de esta sanación está en que puedas repetir estas cuatro frases para que cuando detectes algo que te moleste pueda ser limpiado directamente en su núcleo Recuerda que la divinidad siempre te responde, todo el tiempo eres escuchado por ella, ya sea que estés emitiendo una información de dolor o de sanación para ti mismo. Hay memorias dolorosas que son tuyas propias y otras no. Que fueron creadas y compartidas por el colectivo de la humanidad pero ambas memorias solo tú puedes sanarlas recuerda que todos estamos unidos y que al sanar sanan los demás cuando tú escuches este mensaje y logres liberar alguna de tus memorias dolorosas también yo las estaré liberando y tus hijos y las personas que conoces y no conoces. Al sanarnos también se sana la tierra, ya que ella es un reflejo de lo que nos está pasando a nosotros como humanos. Al multiplicar este mensaje y distribuirlo, le vas a estar dando una herramienta a las personas que piensan que tienen que buscar la sanación afuera. Al hacerte responsable de lo que estás emitiendo y de lo que estás generando, estás recuperando el poder verdadero de la vida que creas. Tan sencillo y maravilloso como esto. El Dr. Len ha sanado enfermedades muy complicadas solamente repitiendo estas cuatro frases que cuando las escuches tendrás que recordar que se le estás diciendo a la divinidad y no a las personas. El Dr. Len manifiesta que todo lo que está creado es porque es creído en el interno y realmente funciona así. También se pueden pensar las frases en cualquier momento del día, porque esto te mantendrá con una actitud vibrante de bienestar y comprensión en relación en cualquier cosa que se manifieste para ti. Incluso, si no te está pasando nada, puedes salir de tu casa pidiendo a la divinidad que limpie todo lo que te pueda causar algún conflicto saliendo de tu casa como te dije antes no existe ninguna regla en relación al orden de las frases incluso este sistema limpia las memorias dolorosas aunque uses solo una de ellas estas frases son las siguientes lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esta simpleza es la llave maestra para que vos puedas limpiar tu subconsciente. Tu mente no puede manejar la información que has almacenado, y esta información se activa solo. Pero si tienes el poder cuando la detectas, de sanarlas y esa es tu responsabilidad no hay nada afuera que sane sino tú mismo tu disposición y a manera de ejemplo te voy a dar algunas frases que yo he usado para mí y que me han dado mucho resultado cuando te detectes teniendo miedo dices en silencio divinidad Sana dentro de mí las memorias dolorosas y las ideas erróneas que están ocasionándome este miedo. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Y lo puedes repetir todas las veces que sientas que está bien para vos. Puede funcionar en la primera o puedes quedarte repitiéndola unas cuantas veces. Si crees que te mereces tener más dinero en tu vida y no sabes cómo, entonces te puedes comunicar con tu, con tu divinidad y decirle, Padre, sana dentro mío las memorias dolorosas y las ideas erróneas que están ocasionándome esta escasez, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias, recuerda que estás usando una llave, no debes pensar literalmente en lo que estás diciendo es una llave que contiene una vibración la vibración del perdón la vibración del amor y la vibración del agradecimiento juntas por eso funciona si tienes miedo si tienes frustración incluso si estás cansado o enfermo en un momento solo en un instante que puedas cerrar los ojos le hablas al padre y le dices padre estas memorias que están causándome esta enfermedad, estoy agradecido por la oportunidad de poder liberarlas. Sánalas dentro de mí. Sana todas las memorias dolorosas que están produciéndome esta enfermedad. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias. Lo siento, perdóname, te amo gracias y lo sueltas y lo dejas ir sin poner presión ni expectativa en el resultado al cabo de poco tiempo te vas a dar cuenta que lo que pretendes sanar comienza a modificarse o quizás el padre te dé alguna grata sorpresa y se empiezan a sanar varios en tu grupo familiar porque recuerda que estamos unidos en algunas memorias dolorosas y cuando te toque una situación difícil donde te sientas desamparado o cuando tus emociones estén en verdadero desequilibrio y los pensamientos te fluyen desordenados generándote más dolor entonces puedes hacer una oración que la maestra el Dr. Len le enseñó que dice así Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados, ofendieron a tu familia, parientes y antepasados, en palabras, pensamientos, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente Nosotros pedimos tu perdón Deja que esto se limpie Que se purifique Que libere Corta todas las memorias Bloqueos Energías y vibraciones negativas Y transmuta estas energías indeseables En pura luz Y que así sea hecho el intento de tu conciencia de pretender sanar Y de hacerlo todo el tiempo en tu cotidiano Te dará enormes resultados en el mejoramiento de tu vida Al cabo de un tiempo Como todo, funciona con la práctica La maestría de esto es práctica Y una resolución firme de querer vivir mejor Es fácil de hacer en realidad, en este momento de la Tierra, es fácil sanar. ¿Tú qué quieres? Piensa en las frases en cualquier momento del día. Dale prioridad al resto de pensamientos de preocupación. Puedes reemplazar los pensamientos obsesivos cuando algo te aflige mucho y decir estas frases. Padre. Divinidad, sana dentro de mí las memorias dolorosas que producen esta aflicción. Lo siento, lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Cuando estás diciendo gracias es porque das por hecho que esta sanación tuvo lugar. El almacenar en nuestros subconscientes memorias te da derecho también de poder liberarlas y poner en su lugar ideas de luz, experiencias de gozo, de placer, de triunfo, de compasión, de comunicación, de fortuna, de riqueza, de alegría, de arte, de amigos, de abundancia, de fe, de fuerza y de todo lo que desees experimentar. Gracias por sanarte porque yo me estoy sanando contigo y cada vez que yo me sano estás sanándote conmigo gracias por compartir este audio gratuitamente si estás dispuesto solamente estas cuatro frases es suficiente información para que seas libre gánate tu libertad transita tu camino en paz y por todo lo que te aflige desde mi alma yo le digo al padre padre Divinidad, sana dentro de mí todas las memorias dolorosas y las ideas erróneas que estén provocando dolor en la persona que está escuchando este audio. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Este aporte es de mi parte. De parte de Marcelo Díaz, para mi Padre Dios y para mi Madre Tierra, por todo lo que recibo. Gracias.